Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Hey, veo mucha gente en el chat. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal esta semana? Ahora vamos a enfocar un poquito mejor a vez Ah, ahí está. Hoy quiere participar del stream, así que vamos a aprovechar. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, <ríe> quería hipnotizar la internet. eh bueno, como siempre, el DM responde. Los primeros minutos son esperar que se sume gente. Vamos a dar unos 5 minutos. Y después vamos a empezar a responder. Pero si tienen preguntas, tírenlas por el chat. Yo las voy a ir leyendo en el orden que me aparecen. Ya estamos a 17 de febrero. O sea que nos queda un DM responde más. Ah, el, el, empezamos marzo con la programación semanal. Y esto me lleva a los anuncios. O sea, los tengo anotados. lo no estoy acordando. <risa> Bien importante, estamos cerca de los 7.000 suscriptores en youtube y estamos preparando un sorteo con regalitos así que estamos súper contentos. También como estamos entre comillas, cerca de los 10.000 estamos preparando algo especial para los 10.000 falta un montón pero como queríamos queríamos compartirlo porque porque no podíamos aguantarlo así que eh, si no están suscritos al canal de youtube háganlo como, como dije, todo febrero va a ser de me responde. Después volvemos a la programación habitual. Pero la semana que viene se va a publicar en todos lados nuestra programación correcta. Que puede estar sujeta a modificaciones por diferentes cosas que suceden Y el último anuncio es que en este marzo hay dos martes que no vamos a jugar a Nurem. Que es el martes 2 y el martes 23. Pero bueno. Eh, eso, esos son... Todos los anuncios que tenemos. Espero no haberme olvidado nada. <risa> Ahora sí. Como, como les dije. Tiren preguntas por el chat. Yo las voy a tratar de responder mientras vamos a charlar algunas cosas. Hay un. Un libro muy muy chiquito, de 100 páginas, casi 120. Se llama Juega Sucio o Play Dirty, que es de un de juegos de rol muy conocido que se llama John Wick que eh, entre los juegos conocidos que tiene el diseñador de la leyenda de los cinco anillos Septimo mar y después un montón más que sacó por su propia cuenta y eh, en este libro hace una recopilación de, de notas que escribía para una columna en las que habla sobre ser eh, DM y, y da herramientas da, da muchos consejos y le pone algo, algo bueno bueno que hace es que le pone nombre a conceptos de, de, de DM, que de, de cosas que, que no existían, o sea, que no tenían nombre. Esta vez le, le pone un término y ese término se significa toda esa herramienta, por ejemplo. Está buenísimo, lo súper recomiendo. Yo lo había leído hace un montón y hace poco me lo recordaron en el disco, lo tengo que leer de nuevo. Y se lee súper rápido además, porque son... Eh, eh, eh, escribe muy bien, son anécdotas, son... Eh, explicaciones sencillas y graciosas Así que, para cualquiera que esté interesado Son 100 páginas Yo en 3 horas creo que ya estaba terminando el libro eh, Así que cualquiera que esté interesado Juega sucio o play dirte de John Wick Está de hecho el 2, hay, hay dos libros de estos Están buenísimos eh, Mientras tanto Algo más que tenga que... No, perfecto Igual quedan 2 minutos todavía Para que se sume gente, sigan Estoy viendo ahí, cuando, cuando, tenemos un par más de personas, vamos a, a responderlas A ver, ¿qué más? ¿Qué más tengo para contarles a ustedes? Estuvimos jugando a Nurem, la verdad que viene re bien. Ya falta... Lo que, este año tenemos pensado hacer comentando a Nuren un poco más seguido. Y... Así que vamos a tratar dentro de poco de hacer otro comentando a Nuren desde... Este principio de año sería, ¿no? Desde que empezamos en, eh, en febrero hasta donde lleguemos. Así que bueno, sin más, voy a... Vamos a empezar a leer las preguntas. A ver qué encontramos. A ver. Oh, primero, estoy viendo ahí mucho cariño, gracias. Yo estoy muy muy bien, espero que estén todos bien. Estoy pasando genial. Vamos a ver qué hay en el chat. La primer pregunta. ¿Cuántos grupos de magos copados con Tomo Renkainen? No, tengo ni idea. Debe estar todavía en Facebook tirando eh, invitaciones a grupos. <risa> gracias, Iberne. Trickery Craft. Tengo algo que me quiero sacar del pecho. Ok, <risa> llevo bastante jugando el rol y estoy en una situación en la que no estoy tan contento para resumirlo. ¿Qué consejo dan cuando no están contentos con tu mesa? Pero que irse no es una opción. Puede, puede realmente que lo único que esté pasando es que estás un poco cansado, estás un poco quemado y necesitas distenderte. Tal vez parar de jugar un rato es buena opción hablar con tu grupo, decirle chicos Estoy un poco quemado, quiero que sigamos jugando Quiero que sigamos juntos, pero Necesito descansar un poco Refrescar energías La verdad, ayuda muchísimo, sirve un montón y, y, y tal vez no lo sabes Pero hay otra persona en el grupo que está pasando por lo mismo Entonces, tal vez juntarse para jugar Otra cosa, o videojuegos O charlar, o mirar pelis, los va a ayudar un rato Y cuando recarguen pilas Pueden arrancar de nuevo eh, Pasa, pasa también sirve cambiar de juego, buscar un juego nuevo que nadie conozca y aprenderlo y empezar a jugarlo. Te puede dar un montón de cosas que no hayas conseguido antes lo que sea que estás jugando. Si estás jugando D&D y, y decís, no, estoy un poco cansado, tal vez hay que agarrar a Futurista o algo más, un juego más dedicado a la investigación o mucho más centrado en la narrativa. Va por ahí, va por ahí, sobre todo si no quieres dejar la mesa. vamos a ver estamos es vaquero qué harías si muere un pj de Nurem? usarías alguna regla con bru y solo le cortarías un brazo o algo así o el pj moriría quién buena pregunta ahora es cuando pachi y luciana se quedan atentas mirando si muere un personaje de Nurem, muere imagino que si mueren en una situación en la que los compañeros pueden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 Sea. Se eh, siente atraído por, por por otra persona que busque ser alguien más. Fíjate, hay. hay, hay este tema es sumamente grande y la verdad es que no hay realmente una, ra una. Una respuesta. Oh, vos sos una persona más y vas a ser simplemente eh, personaje femenino. Eso es todo. ¿Hay algo que, que tenga que cubrir, bachi? Ah tal vez quieras probar cambiar la voz eh, y tratar de, de esto estuve investigando yo sobre tonos de voces para, para, hacer, para hacer en el juego y eh, una de las cosas que aprendí es que eh, los personajes femeninos suelen cambiar el tono de voz mucho más seguido que los hombres que hablamos más en monotono, eso está bueno para hacer, pero eh, en cuanto a actitud y demás, sos una persona que quiere estar ahí en el mundo y salir adelante o tener tus ambiciones como el resto de eh, en ese sentido no hay, no hay mucho más que eso eh, Pero sí hay un montón de, de material eh, por, en, en, por mi parte yo fui a buscar Todo lo que pude sobre, sobre tonos de voces Para, para poder rolear lo mejor Y todavía me cuesta muchísimo, es difícil Pero está genial Y si no hay un montón de gente explicando la experiencia eh, La experiencia femenina desde su lugar que te puede dar muchas ideas sobre cómo es vivir ahí. ¿Está bien? bien. <ríe> es un tema complicado. Pero la verdad es que no hay que tener miedo de este tema. No, no, no hay un rasgo súper así de fin. Hay que tener una que ah, Simplemente tenéis que tener ganas de jugar a alguien así. Creo que es Ciano 19 Tengo una pregunta...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 Buena pregunta. Hay hay, hay hay, muchísimos sistemas, con muchísima cantidad de cosas. A mí me gusta mucho eh, la llamada de Tulu, tiene un sistema de tiradas súper, súper raro. Si solo jugaron D&D es rarísimo el sistema de 100 porque además es un sistema viejo que se fue modificando con el tiempo, pero todavía tiene eh, vestigios de lo que alguna vez fue el sistema de 100 eh, No solo eso, está la, la mecánica de, de cordura. Después hay otros, por ejemplo, eh, Powered by the Apocalypse, eso es algo que charlamos en el Discord hace poco también. Es un sistema de juego súper sencillo, más tirado a la narrativa que te deja hacer un montón de cosas. Eso está buena. Y después hay, hay otros sistemas ya metidos en los settings. Por ejemplo, eh, el sistema de dados de Séptimo Mar está buenísimo para usarlo. El sistema de dados de Séptimo Mar de primera edición también está genial. Lo mismo con Leyenda de los Cinco Anillos, que si no, qué cosa es el mismo. Sistema. Y hay un montón más de juegos independientes desparramados por ahí que están hechos para ayudar al juego en el que están creados. Vampiros, por ejemplo, es un gran sistema de dados y al juego lo, lo, lo deja, lo, cierra por todos lados el sistema. A veces pasa eso, a veces querés traer a un juego algo de otro lado y tenés que hacer unas adaptaciones enormes. Entonces, mejor aprender otro juego. ¿De qué trata Juega Sucio? En una tienda, de aquí lo venden a buen precio, pero no sé si dar una chance o no. Si tienen la posibilidad de darle la chance, háganla. La verdad que es una gran lectura para cualquier DM, está muy muy bueno. Van a encontrar cosas, eh, si dirigen hace un tiempo, van a encontrar cosas que tal vez ya sepan, pero vistas desde otro punto de vista, de una persona que dirige hace mucho tiempo. Yo lo leí y esta persona empezó a jugar, si no me equivoco, eh, rol. En el 88, cuando entró a la universidad En 1988, que es cuando yo nací <ríe> Está jugando Hace 30 Desde... Seguramente empezó a jugar antes Por lo menos más de 30 años Tiene jugando Todo un montón de juegos de rol Y tiene una gran carrera de de... De diseñando juegos de rol Así que se lo súper recomiendo Sobre todo si lo pueden tener a buen precio, es un lindo libro Buenas ¿Cómo se calcularía la dificultad para que un enemigo se acerque con sigilo a uno de los personajes? Bien, buena pregunta. Yo, en este caso, lo que hago son. Para Deide, esta es la pregunta. Tenés la percepción pasiva. Entonces, vos simplemente haces una tirada de sigilo contra la percepción pasiva de, del personaje al que te vas a acercar. Y listo. Ya está, te solucionas todo. Y si no quieres usar la percepción pasiva o te lo olvidas, como yo me lo olvido. Puedes hacer simplemente una tirada enfrentada de Percepción contra Sigilo. Le preguntas che, ¿cuánto tenés en Percepción? Tanto, y tirás vos el dado contra tu de Sigilo. ¿Listo? Vaquero, ¿algún día harán un video especial con Morita Responde? <risa> no sé, Lu. Eh... Va a ser complicado el tema de la cámara, pero creo que algo se puede inventar. <risa> Vaqueros, ¿quién hizo el loadout para los DM? Responde, o sea, los cuadraditos o el chat. Todas las animaciones las hizo Bachi. <ríe> Está buenísimo. Fénix. Señor DM, ¿usted recomienda los juegos de rol que llevan cartas como método para dar objeto? Para no tener que escribir mucho en la hoja de personaje. Todas estas son pequeñas herramientas que te ayudan a que la mesa se mantenga interesante. Porque hay... Hay algo que no está escrito, en este caso de, de cuando vos le das un objeto mágico a un jugador que lo tiene que anotar en su de personal. Es diferente, muy diferente si estás en presencial y vos le decís y conseguís este objeto y le das algo, en este caso una carta, y esta persona la agarra y tiene la carta. Se siente diferente. Esa persona ganó realmente algo, algo físico tiene que identifica el, lo que consigue en el juego. Y hace que se sienta mucho mejor. Y se siente realmente cool tenerlo. Eh, lo vas a ver cuando lo hagas Y lo miras al personaje y al jugador Y digas, oh, sí, veo la carta Y todos los demás miren así de costadito Oh, qué genial, mirá lo que hace el dibujito eh, Se siente genial Así que, si lo pueden hacer y están jugando presencial Lo súper recomiendo Hay otros juegos que sí tienen Juegos de rol que sí tienen cartas como Paranoia Que tiene cartas que ya están metidas en la mecánica Esos juegos Dependen de estas cartas A ver. Anten. Si tienes un personaje que se murió y te gustaba mucho, ¿crees que es bueno reutilizarlo en otra campaña o es mejor probar con algo nuevo? Ahí es como vos lo quieras, quieras probar. Si, si querés seguirlo jugando en otra campaña, es, está buena la idea. hay Tal vez te interese, digamos, probar algo nuevo. Tal vez, tal vez consideres que se cerró la, eh, la historia de ese personaje con. Eh, con su muerte en otra mesa y es posible pero tal vez quieras ir jugándolo, es realmente como vos quieras si estás en una etapa que tal vez recién empezaste y te gustó el personaje pero hace poco jugadas yo te súper recomiendo probar otro personaje, crear algo nuevo crear algo diferente, irte a la otra punta de, del tipo de personaje que era y ver qué pasa, para probar Vaquero, ¿te gusta la mitología? ¿cuál es tu mitología favorita? Sí, me gustaba mucho la mitología, cuando leía en aquel momento, ahora estoy ya en, en, en otras cosas, pero estuve muy, muy enganchado con mitología nórdica hace un par de años, cuando jugamos la aventura. Y eh, ahora, lo, lo, las últimas partes de la mitología que estuve leyendo son pa toda mitología eh, de esta parte del mundo, de, de Latinoamérica para abajo. Eh, encontré que es sumamente distinta Y muy extraña y súper interesante Y divertida Cualquiera que esté eh, Que tenga interés en la mitología Si bien, digamos, las más populares Que se yo, Egipto, el norte en Los nórdicos, Grecia, etcétera, son Están buenas Les recomiendo investigar la mitología De esta zona porque está genial eh, Ahora no me acuerdo Pero en Chile había dos islas que Fueron, fueron como Puedo equivocarme muy fuerte acá no me acuerdo el nombre, pero era como dos islas que estaban creadas por una pelea de dragones o algo por el estilo y se quedaron ahí sumergidas. Eh, y está genial eso. La explicación, todo eso está buenísimo. México tiene una cantidad de mitología impresionante y si vas para abajo hay, todo, hay de todo. Así que lo súper recomiendo. Pues sí, ¿qué recomendarías hacer para hacer un one shot para principiantes, manija de D&D? Es un grupo de amigos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 Pequeño vistazo de lo que es de D&D. Vos tenés que mostrar este D&D a estas personas. Porque probablemente se van a terminar enganchando. Pandelver tiene buenas... Pandelver siempre ayuda a a empezar a jugar. Ponerlos en situaciones de decisión moral. Esto está bueno también. Tal vez se encuentran con un... ...con un monstruo y lo quieren matar, pero al final el monstruo... No. Esto es The Witcher. Ahora me acuerdo, cuando se encuentran con el Fauno. Y él no lo quiere matar porque el Fauna es inteligente, pero lo, le pegó fuerte. Cosas de... Bueno, más tenemos. Sirios Ascalon. Buenas. Para jugadores nuevos es recomendable iniciar directamente con un caster, si no entiende bien el sistema de salvaciones y el slots, o utilizar algo que sea un medio entre caster directo y una buena hacha... Que nunca te vas a defraudar. Va, va, va a depender de de, de... de muchas cosas en realidad. Porque a veces... Te aparece una persona que quiere jugar y... Absorbe el sistema de magia muy rápido. Porque lo leyó y lo entendió. Y le sale. No, no va realmente en la experiencia jugando. Sino en... en, en ¿Cuánta atención le pone la persona a la hora de aprender el sistema? Si dice, quiero tirar magia, pero no quiere leer nada, el mago es un personaje que depende de leer magia. Y todos los otros que usan magia van a depender de que la persona sepa usar el hechizo. Y sepa usar el hechizo es leer el hechizo y saber qué responderte a vos cuando le preguntas qué tiene que tirar o cuál es la tirada de salvación. Para mí es cuestión de que cuando se elijan esta persona que... Este, usuario de la magia arcana o lo que sea, que vos le expliques todo el sistema bien y que lo anoten, que tomen notas. No es complicado, para nada, es re re realmente no lo es. Tenés que preparar los hechizos, después darlos mediante los slots y después se te gasta el slot, tenés que descansar para recuperarlo. Y eso es todo, digamos. Pero también tenés que entender Ataques de magia, tenés que entender, tiradas de salvación, todas esas cosas que vos decís que requieren. Entonces, para mí es importante que cuando usen magia, les pidas que te lean el hechizo entero. Todo, ¿eh? Nombre, eh, tipo de escuela, alcance, eh, efecto, incluso la parte de niveles superiores para que ellos vean. Que lo lean entero dicen, bueno, voy a usar este hechizo. ¿Qué hace? Le preguntan. Esto lo hacemos en la en todo el tiempo. Cuando alguien usa alguna habilidad rara, yo les pido que me la lean. Así la aprendemos todos. Así todos estamos al tanto. Entonces, cuando vos lees el hechizo, toda la información que necesitas está ahí. Así que no hay ningún problema en... en la 19. ¿Cuál crees que es la mejor forma de balancear clases creadas por uno mismo en tu opinión? Uf. Esto es un poco más complicado que, que los monstruos, porque eh, para balancear una clase, para balancear un monstruo lo que necesitas es crearlo según el manual. el, el manual están todas las reglas para crear esto. Eh, seguro están las reglas para crear clases y demás. Pero el monstruo es mucho más fácil ir balanceándolo. El, el, balancear algo depende de que se, se cree, se prueba. Se saca de la versión original, se modifica, se vuelve a probar, se saca esa versión, se vuelve a probar hasta que queda algo balanceado. Para una clase esto es mucho más difícil, porque vos la creas y la das a un jugador y le decís, bueno, vas a tener todo esto. El jugador dice, genial. Y cuando sube a nivel 3 empieza a usar un poder que vos creíste que era inofensivo y de repente no, no lo era para nada. Entonces decís, tengo que nerfearlo. O sea, en realidad decís que tengo que balancearlo. El jugador ya está, ya la tiene, ya le dijiste que tiene todo eso. Lo que va, si este es el caso, vas a tener que hablar con el jugador y decirle, o desde el principio, Mira, yo quería esta clase, quiero ver qué tal, va. Probablemente la modifique a medida que vayamos jugando, porque tal vez me equivoqué muchísimo o puse números de más. Eh, creo que es la mejor, la mejor forma. Ah, Aria, no. Hola. Soy la novia de Aria y tengo una consulta. Cuando jugué un pícaro en 3.5 me acuerdo que tenía la mecánica de detectar trampas. Pero ahora me pasé a quinta y no entiendo si no está más. ¿Es distinta? Ok. ¿Me lo podrías aclarar porfis? Sí. En quinta se se le sacó que el pícaro solo pueda detectar trampas. Porque siempre fue, siempre fue algo medio complicado, digamos. Porque... Una persona atenta a su alrededor debería poder identificar que algo esté fuera del lugar. Entonces, la habilidad se eliminó. Ahora, cualquier persona puede de de detectar trampas. El pícaro que tiene es que puede. Eh, si no me equivoco, oh, voy a leerlo rápidamente, así, así no respondo. ¿Voy a leer cosas? Como dije, cualquier clase puede detectar trampas. Esto es. En medio universal. Simplemente hay que estar atento a las cosas. Antes se entendía que el pícaro era la única persona con entrenamiento de trampas. ¿sí? Pero ahora ya como que eso se perdió. Ya como que... Todas las, todos los personajes van con cuidado por, por, el, por el pasillo de ese oscuro en el que se está metiendo. Eh, lo que tiene el pícaro ahora son las herramientas de ladrón. Y con las herramientas de ladrón puedes interactuar con las trampas. Es realmente lo que se cambió. Ahora cualquiera puede buscar trampas. Phoenix9313 Señor DM, quisiera comenzar a subir una aventura a mi canal de YouTube, pero no tengo idea cómo hacer la partida. Sí tengo más o menos la historia, pero no sé qué hacer en, en apartado técnico. O sea, si usar cámaras o usar imagen estática que represente el lugar y esas cosas, consejos para hacer. Lo mejor que podés hacer es buscar una de las plataformas de, las to de todas las plataformas que hay para jugar rol online. Roll 20, Dungeon 20, Fantasy Grounds, hay una que se llama World anvil hay, hay, hay varias más. Pero vos elegís una y vas a dirigir desde ahí. La función principal de estas cosas es que va a haber un tablero en el cual se pueden poner las miniaturas, que van a ser tokens. El tablero puede ser cualquier imagen que vos quieras, vas a poner el tablero ahí. Y los tokens también pueden ser cualquier imagen que vos quieras. Y además se van a hacer las tiradas en ese lugar. Con tener eso ya creo que podés subir cualquier aventura en YouTube y las personas que las vean van a darse cuenta que está pasando. Después cambia. Va a haber muchas cosas más en las que podés decorar. Si te fijas en nuestra partida de Nuren, tenemos un overlay. Así, el que ven ahora, por ejemplo, que el DM responde violeta ahí, que se mueve cada tanto y todas las cosas que ven en la pantalla. Esto se llama overlay o máscara. Esto te va a ayudar también para identificar las cosas. En la partida de Nuren nosotros tenemos un cuadrado que muestra el tablero. Y después tenemos nuestras cámaras y nuestros dados. Eso también lo podrías hacer para que la gente entienda qué está viendo. Pero lo más importante es la plataforma. Porque vos también tenés que jugar con tu. Así que te recomendaría buscar estas plataformas y aprender a usarlas. Ah, hablando de, de estas cosas. Hace tiempo largo que... que me, tienen, no, no, no, no es que nos vienen pidiendo, sino como que nos, nos tiran la recomendación de hacer algún video sobre Roll20. Yo sé que hay un montón de, tu de tutoriales de Roll20 como para, para usar. Y se me ocurrió un video que quiero hacer. Que ya está grabado. Un pequeño tutorial para una herramienta de Roll20. Que creo que les va a gustar. Espero que les guste. Va a estar en YouTube no sé, dentro de una semana o dos. <risa> eh, así que estén atentos. Tampacuma, hola Lion ¿Cómo se puede hacer para acelerar el combate con varios personajes? Estoy empezando una campaña donde uno de mis jugadores está usando el Nigromante, El cual puede estar con un ejército de 8 esqueletos Uff O sea, yo me imagino, tenés 4 personajes Uno de estos es el, el Nigromante, Invoco a 8 esqueletos, tenés 11 Más los enemigos que tenés que poner para lograr balancear un combate contra estas 11 personas Y hay, hay, hay que buscar maneras, digamos. ¿no? ¿Siempre va a tener la posibilidad de invocar los ocho esqueletos? ¿Va a, haber de, van, ¿Va a haber, digamos, esqueletos necesarios todo el tiempo donde están para que los tenga? ¿Los va a llevar encima? Tal vez, a veces, puede haber un enemigo que destruya criaturas creadas, Invocadas. O, o resucitadas. Eh, enemigos que hagan daño de área, puede ser una forma de controlar... Pues yo creo que el problema que hay en realidad es la economía de acciones que hay, porque hay, si hay 11 de un lado, del otro lado por lo menos hay 10, y va a durar un montón esto. Muchísimo. Eh, entonces tenés que tratar de reducir los números rápido, eso es lo que creo que está sucediendo. Si puedes hacer esto, puedes digamos que haya algo anti y no se pueden usar esqueletos, o los esqueletos digamos se queden quietos. Enemigos con daño de área que, que limpian a los esqueletos rápidamente. O enemigos con contrachizo para detener la habilidad del Nigromante. Eso también está buena. Eh, ¿Qué más? La, la, la idea es buscar la manera de que... De hecho, ¿por qué no? Alguien que les robe los esqueletos. Y tal vez eso le enseñe a estar más atento y no usarlo todo el tiempo. Porque sí, tal vez... Tal vez haya que usarlo con más cuidado. Eso también está buena. O sea, que le robe los esqueletos y los use contra él. Eso está bueno. Pero si vos vas a permitir que tenga todo esto, el combate va a durar un montón. <ríe> el combate va a durar mucho, mucho. Porque tenés mucha gente tomando acciones todo el tiempo. Y si no, lo que va a pasar es que... Lo que tenés que decirles es que... piensen su acción durante el turno de los demás. Y cuando llegue su turno, pones un contador de tiempo. 45 segundos. ¿Qué haces? Pum. Y vas. Porque. No me imagino cuánto duran esos combates. <ríe> Ni me imagino. Vaquero. No sé si puedo preguntar esto, pero. ¿Me come por dentro cada cuánto te cortas la barba? Creo que ya me lo preguntaron. Cada dos meses más o menos. Porque. Eh, cada tanto. Yo quiero que la barba crezca hacia abajo. Pero me crece medio para los costados y se despeina todo. Así que lo que hago es. Cortarla acá Y. y Peinándola, digamos. <ríe> eh, vaquero, harás un video... Eh, Criaturas del mar. Estamos haciendo lo de los terrenos. Eventualmente vamos a llegar al acuático. Eso es seguro. ¡Ey! Llegó raso. ¿Cómo andas? Esto iría mejor en la taberna, responde. ¿Pero cómo se conocieron? Ah. A max lo conocí por otros amigos por otros amigos y, y creo que de ahí salió todo el cariño que tenemos los dos a los juegos en general nos terminó juntando a lula conocí en el trabajo yo, estaba, yo había entrado en una, en una empresa y creo que al mes o al mes siguiente entró ella el o a los dos meses no me acuerdo desde ahí y a Bachi la conocí en madrid Pobre Adria, ¿eh? Adria, me roban la cuenta porque no le gusta la respuesta que le doy yo y prefiere preguntar. Grande, igual sí, sí, está bien. Vaquero, ¿cuánto ha sido lo máximo que te has dejado crecer la barba? Perdón. No me acuerdo para nada. Eh. Pero ha sido un trecho largo, eh. ha sido un trecho, sobre todo, digamos, eh, probablemente en alguna época en la que estaba enojado y no me importaba nada, tipo, ha, ha crecido más. Pero... Probablemente quiero que siga creciendo, no me acuerdo cuánto. Ahora han sido un par de meses largos, 4 eh, o 5. Eh, ¿No? ¿Algo así? Anten. Mi personaje, al ver a un personaje enemigo, se que perdí todo. Si mi personaje al ver a un personaje enemigo se aventaría al Overserker aunque el enemigo sea de nivel muy alto, ¿debería hacerlo? Ah, ah ok. O sea, vos ves a tu enemigo y tu personaje entra en modo furia, me imagino que es un bárbaro, y se va a tirar contra un enemigo de nivel alto. Y lo deberías hacer. Yo creo que lo debería hacer la primera vez, para darse cuenta que no importa qué tan enojado esté, no siempre va a poder ser el más fuerte de todos. De hecho, en lo que es la narrativa va a quedar muy bien, porque si tu personaje se enoja todo el tiempo y va, y se enoja, y se pelea, y gana siempre, va a llegar un día donde se va a chocar una pared, que es este enemigo más poderoso que él, y va a tener que intentar usar su enojo mejor. A mí me parece una buena idea hacerlo. Es una gran idea equivocarse así. Por lo menos una vez. Vamos. Vaquero, ¿qué estudiaste o qué, en qué trabajas? Si no estuvieras en YouTube, ¿qué harías con ese tiempo? Ahora yo trabajo en una empresa de sistemas. En algún momento del pasado estudié historia, pero no queda a ningún lado. Eh, en la empresa de sistemas yo hago un trabajo que es bastante aburrido explicar, pero yo soy eh, ingeniero de calidad, sería. Y Control de calidad de software. Algo así. Y si no estuviera dedicándole tanto tiempo a la taberna, probablemente estaría haciendo otras cosas que me gusta como Estaría... Jugando un montón de videojuegos. Eh, mirando pelis y series sin parar. Yo juego, yo juego al Dota. Estaría más enganchado en los torneos de Dota que hay, seguro. Eh, probablemente estaría jugando mucho más con, con con Max y con Luke. Ellos también están jugando un montón de videojuegos. Eh, también tendrían un montón de tiempo libre. Sobre todo en pandemia, ¿no? <ríe> Está Luciana. ¿Qué tan traumático es verte sin barba? Creo que fue bastante fuerte las veces que lo hice. Una vez me acuerdo, me afeité y fui a la oficina. Y todos, todos están como... Me, me decían que estaba muy joven. <ríe> Vaquero. ¿Cómo harías reskins de la furia sin que sea lo de siempre enojarte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 Para mí sí, la, la, la humanidad, si bien es un concepto bastante abstracto, esto es algo que charlamos el otro día con un amigo que dirige Vampiro, eh, es parte del personaje y, y ayuda muchísimo al rol. Vaquero, ¿cómo fue cuando crearon el server de Discord? ¿Cómo conocieron los primeros mods? <risa> no me acuerdo cuándo, pero buena pregunta. No me acuerdo cuándo creé el server de Discord. La verdad que... Eh, cuando lo creamos, eh, de hecho, no tenía ni idea de cómo usar Discord para nada y cómo llevar adelante una comunidad y cómo estar atento a él, eh, sobre todo porque siempre fue mi responsabilidad en, en la taberna mantener el Discord y al principio era todo medio desorganizado, había pocos canales de texto, los canales de voz estaban todos juntos en un lugar eh, y la gente se sumaba y vimos que había mucha cantidad de gente, entonces tratábamos de organizar un poco. Eh, lo que hice yo fue ir a otros servidores de Discord y leer un montón de tutoriales para ver cómo lo hacen las otras personas, cómo va quedando más lindo. Ir agregando los primeros bots. Al principio yo tenía mucho miedo del tema de los roles, no sabía cómo funcionaba, así que no, nadie tenía rol. Creo que solo yo y las chicas tienen rol. Eh, pero bueno, de a poco fuimos... Fuimos aprendiendo toda esa parte que era que, era, que, que era, terminó siendo más fácil de lo que pensaba. Era simplemente leer un poco lo que había y, y no tener tanto miedo en probar lo que se puede hacer. De, de a poco fue creciendo, se sumó mucha gente. Creo que ahora hay como unos 700 personas en el server. Obviamente no charlan todas, pero están ahí. Y fuimos agregando más bots que la gente necesitaba para tirar dados y demás. Eh, aprendimos cómo, cómo usar bots que tengan anuncios y cosas por el estilo, que son buenísimos, sirven un montón. Eh, bots de dados, bots dedicados a juegos, por ejemplo hace poco agregamos Malcap que es para vampiros. Y empezamos a crear roles para administrar mejor las campañas y todo lo que está pasando ahí. Y los primeros mods, la verdad que eh, fueron apareciendo en base a la interacción que tenían con la gente. Eh, yo creo que Cabra fue uno de los primeros que me acuerdo estar atento a la, a la interacción del servidor y, y le dije a la chica, che, miren, está este pibe que me está gustando cómo, cómo se lleva con la gente, cómo interactúa con los demás. Creo que estaría bueno hacerlo moderador como para que su, su forma de actuar y su palabra tengan más peso en la comunidad eh, y nos ayude un poco. Me dijeron "Sí, de una preguntarle, se lo ofrecí, me dijo que sí y ahí está Cabra. Lo mismo pasó con todos los demás. Fran, creo que es uno de los últimos. Don Tulio. Eh, también, Siempre es, Fran siempre nos cayó bien. De hecho, se sumó un par de streams cuando jugamos LOL en stream. Estuvo re divertido y Fran siempre es un copado. De hecho, creo que jugamos un par de veces fuera de stream. Con él y... El segundo fue Adria. Eh, un, un titán, Adria, también. Pero fue, siempre fue eso, fue estar atento a cómo, a cómo interactúan con la comunidad y, y la forma en la que enseñan y la forma en la que se expresan. Después yo iba a decirle a las chicas, chicas, miren, estoy viendo esta persona, la verdad que me gusta mucho cómo se, se lleva. Eh, le quiero ofrecer el moderador. Por ahora nadie dijo que no. <risa> eh, y estamos sumamente agradecidos de todos los moderadores de Discord. De hecho también son moderadores acá en Twitch y en YouTube. Eh, nos ayudan muchísimo a, a estar atentos a todos. además no solo los que moderan, sino que tenemos charlas con ellos en, en servidor privado, o sea, en nuestro canal de privado de moderadores, en los que dan sus opiniones, a, a, les pregunto cosas y ellos aportan. En todo lo que está pasando, siempre dan, siempre dan nos ayudan a, a tomar realmente la decisión. Así que son una masa, gente que nos ayuda, son, son geniales. Rolling Swan, una pregunta. ¿Cuando en un grupo de cuatro jugadores hay dos estilos de juegos claramente marcados.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 Todavía... Esa es información que no está en el canal, todavía. Eh... <risas> phoenix 9313 Pero señor Deme, si no pudieses usar las aplicaciones Online, sino en físico, ya que no puedo usar mucho la PC, puesto que mi hermano la usa para estudiar desde las 7 hasta las 5. Solo tengo acceso a una grabadora de voz de periodismo y la PC el fin de semana. Ah, bueno. Entonces, si van a jugar en presencial y tienen una forma de grabar sonido... Lo primero que te recomiendo es hacer una prueba de audio. Juega en una sesión, fíjate dónde vas a poner el micrófono y cómo se escucha todo. Porque tal vez si vos lo pones en el medio de la mesa, agarra a todos bien, pero también agarra a todos los ruidos de la mesa. Entonces vos vas a tener que tratar de que lo que más se escuche son las voces. Lo que más se tiene que escuchar son las voces. Y lo que más claro se tiene que escuchar. Entonces, tenés que tratar de estar en un lugar donde haya poco ruido, cuando estén jugando. y Vas a hacer algo, en vez de, de YouTube, tal vez puede ser YouTube, puede ser una imagen estática, pero también ese es un buen medio para hacer un podcast en Spotify, por ejemplo. Eso suele hacer. Si este es el caso, lo que te recomiendo es que cuando alguien haga una tirada, que diga los números que salen, así que la, así la persona que está escuchando entiende cuál es la situación. Si vos tirás y sacaste que yo un 12, decís, voy a tirar para atacar, pum, 12 más, para ataque, más 4, 16. Entonces, vos tenés que poner eh, toda la información que no va a estar visual en audio. Pero la prueba de sonido es clave. Y en cuanto a imagen estática, ¿puedes una imagen estática? Trata de, de, de si, si querés mostrar algo, podés mostrar lo, lo, alguna imagen estática con los personajes o de, el fondo de la ciudad donde están o algo por el estilo. Cierto, y debido a que eh, no, los, no, no los van a poder ver, porque no hay una cámara describan mucho las actitudes, las interacciones del personaje, describí de, de, de, de, de, de, de la forma en la que los está mirando, la forma en la que, que cambia la cara y cosas por el estilo. <risa> Ahí está Lu contando la anécdota de la barba. Maquero, ¿tienes un nickname o nombre que usas en juego o siempre usas Lion? Nunca, nunca realmente tuve un apodo salvo Lion, A tanto me dicen Leons. Pero. Me llamo León. Sigamos, <risas> a ver. Ahí la nos dijo. El server está de octubre de 2019. Grande. Vamos a tener que hacer. Ya ahora que tenemos la fecha. voy a buscar la fecha bien. Desastre, por Eh. Hunter. ¿Un hechicero debería centrarse en hacer solo daño o ser apoyo y daño? La verdad que eh, depende de cómo la persona quiera jugarlo. Es muy común llevarse, llevar un personaje a que esté encasillado en el rol del combate, pero tal vez no esté interesado en esa parte, tal vez quiera hacer ilusiones o tal vez le gusta, qué sé yo, eh, hacer malabares, ¿sí? hacer prestidigitación, por ejemplo. Depende de lo que quiera. En cuanto al combate, también es, depende de lo que necesiten. Vaquero, ¿en qué momento crees que es importante no hacer lo que dio el personaje en favor a la mesa? Y acá tenés que estar atento a la mesa, ¿no? Eh, si la acción que va a hacer tu personaje va a perjudicar... A tu grupo de amigos, de alguna manera, va a ser que alguien se sienta mal, va a ser que alguien no la esté pasando bien, va a ser que alguien se ponga incómodo, que se enoje, algo por el estilo. Ahí, ahí es el momento de tener ahí, ahí no. No hay que poner al personaje por encima de tu grupo de amigos, porque sin tu grupo de amigos no vas a tener tu personaje. Y tu grupo de amigos va a durar mucho más que tu personaje, van a, van a pasar mucho más tiempo juntos. Así que hay, que hay que respetar esa parte de la mesa también. Vaquero. Pregunta extra. El bot de Markup ya está funcionando. Es que cuando voy el canal no me sale nada. Pero si me notifica que hay mensajes. Entonces no sé si es cosa mía. Creo que ya pueden leerlo. <ríe> A marca, gracias. Si no, ahora lo reviso.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 y con una misión secundaria, tal vez puedan conseguir un objeto que los ayude o más poder. Robert Thompson, buenas, ¿cómo andan? Además de generador de nombres, ¿usan algo más para los nombres? Yo uso el generador de nombres y, cada tanto, mi propia imaginación donde, donde uno, vocales y consonantes tratando de que suenen bien. <ríe> no hay mucho más que... Eh... Es buena idea si sí, Están empezando a crear un mundo algo por el estilo, tratar de tener una pequeña guía, en este caso, nombres comunes, apellidos comunes, cosas así. Claro, esta es buena. Lo que dice Bachi es agarrar palabras, desarmarlas y usar esa, esas esa parte de esas letras o hacer un anagrama con eso y formar un nombre nuevo. Está buena la idea. Kenyu51. Buenas, ¿hay una app o algo para jugar rol a través del celular y no por compu? Porque no tengo, y tengo unas ganas terribles. Sí. ¿Hay, ¿Hay una app? No me acuerdo cómo se llama. Ya te digo. Ya te digo porque había un chico que estaba en las primeras épocas del servidor de Discord que se llama Endemia, que cada tanto vuelve promocionando su server y él eh, jugaba rol por celular con una aplicación. Me acuerdo, me la pasó. No me acuerdo cómo se llama. te digo, porque no sé usarla, eso sí no sé usarla pero había eh, aplicación ay, ¿cómo se llama? bueno, si sí, pongo a buscar salen juegos de rol para celular no eh, si te, la voy a buscar, si te sumas al, al Discord, podés no sumarte al servidor o hablarme privado Háblame y, y después la, te la paso porque estaba, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la voy a tener que buscar. Genius <ríe> eh, 51. Tampa Kuma. ¿Usás algún tipo de reglas suplementarias? Yo tuve que buscar unas para efectos secundarios por comer monstruos porque mi joder tienen una anaconda de saiki. <ríe> Uh, yo uso la, la regla que más uso de creada por casera digamos um, es eh, es una que, que compartió Ciruq DM que le estremean en, en Twitch y um, que es cuando alguien tira un crítico en vez de, de, de tirar los dos dados se aplica el dado el dado máximo de uno y el otro sí se tira. Porque la idea es que se sienta que es un golpe de verdad. Tío Tulio. Robert Thompson. ¿Tiene algún sistema de creación de personajes particulares? Por ejemplo, por orden de tiradas. Ahora estoy usando un solo de 6 más 10. Con reroll Roll si sí tiene más 3 tiradas de 11. Okay. Yo lo que hago eh, generalmente en D&D es... Tiran... Tira Hacen las tiradas de 4 de 6, se resta menor. Y esto lo hacen 7 veces. Y eligen las tiradas que quieran. Es, es, ese es todo mi sistema. Ese es todo mi sistema. Nada más. A mí, a mí me gusta que los personajes estén buenos. Y, y los jugadores se, se sienten más copados cuando tienen las tiradas. Así que... Yo lo, lo hago así. Vaquero. ¿Para ti cuánto duró un one shot? Idóneamente. Bien. One shot tiene que durar una sola sesión. Para mí entre... El, el tema es que un one shot, vos decís que dura una sola sesión, el problema es que el one shot tiene que también ser una campaña. Así que tal vez durará un poquito más. Entre 4 y 6 horas debería debería estar todo bien. Siempre y cuando todas las personas que están jugando están atentas a que es un one shot. Porque a veces no se dan cuenta y en vez de ponerse a hacer las cosas, se distraen con nimiedades y demás. Y se olvidan que en media hora se termina la sesión. ¿Cuál? Tres semanas, bueno. eh, <ríe> uh, hey, sol en sol. Más preguntas. ¿Quién ahí? Vaquero, pregúntale ¿Algún día harán un one shot en la taberna de séptimo mar? Es que me gusta, me gusta mucho lo que he visto del sistema, pero necesito ejemplo visual. Y si no, sé si sepas algún one shot que esté en YouTube, que sea bueno para, la, para entender el sistema. La verdad que no sé si hay un one shot, pero sí. Una, una de las de las cosas que queremos hacer este año es mostrar realmente los sistemas de los que hablamos, así que estén atentos. ¿Qué son los vaqueros? ¿Qué son los Yoantis? ¿Son serpientes? ¿Son humanos? ¿Son hombres serpientes de las cloacas? Ya no. Está fuera joda. ¿Qué son? Hay un montón de lore al respecto. Tal vez le pueden pedir a Luciana esto. <risa> Venganza. Vaquero. Eh. Ahí está preguntando sobre Lore, así que eso va a encargar Luciana. Eh? Eh, digamos. A ver, hay alguna otra pregunta. Creo que no. Bien. Sigamos. Vamos a responder esa pregunta. Va, aquí tengo una pregunta que capaz que puede responder Lu. Es sobre... ¿En qué manual les puedo encontrar más información sobre el dios Sejir? En el de Master no lo encontré casi nada. Sejir, Déjame buscar de qué... Bueno, es de Reinos Olvidados, así que... Eh, entra en los videos de Lore, seguro. Para todas estas cosas es muy probable que haya manuales viejos Yo sé que Luciana va a hacer la investigación al respecto y te va a poder responder bien. Eh, sigamos. Cabra, le hacemos raya a Crónicas de un Bardo que... Bueno, todavía no terminamos, cuando terminemos... Dale. Está, ahí está Rasu ahí. Pasó a saludar, pensé que había terminado. Ah, está, está hosteando. Ah, bien. Crónicas de un Bardo es lo que era Razu Roll, amigo del canal. Estuvo en el, en uno de los podcasts que hicimos sobre Stremear Roll. Que, ya que estamos y nos están mirando, nosotros hacemos el podcast de Navarra de la Taberna donde hablamos de cosas. Este último, invitamos a Dami de Escuelita de Rol y a Razu. Están en el canal de YouTube, aquí hay que ir a buscarlo. Y lo, lo que charlamos fue de cómo es la experiencia de streamear rol y subir partidas y errores que nos encontramos y cosas así. Así que si ustedes están pensando en hacer algo similar, tal vez encuentren una, una ayuda ahí. El gremio Antulio. ¿Viste el sistema vieja escuela Cyberpunk? Estoy muy hincha con eso, pero. Vi el sistema de vieja escuela, no vi el apartado Cyberpunk, pero no debe ser muy diferente. Voy a, voy a chequearlo, seguramente está genial, seguramente está genial porque vieja escuela es fácil, rápido y Cyberpunk es excelente. Así que eh, dirígilo, yo vi que estabas ofreciendo ahí, espero que salga. A las 11 terminamos, eh, así que si quieren le radiamos a, a Crónicas del Bardo sin problema. Como jugador, ¿qué puedo hacer para que un amigo que es bárbaro se divierta más? Tratá de incluirlo en el rol. Como, eh, la idea es que, como, como jugador, vos trates de... El, el, el mejor consejo que jamás di es que, si estás en la mesa jugando, dirigiendo, lo que sea, lo importante es hacer reír a tus amigos. Así que incluí a esta persona en tu la diversión. Tratá de que su personaje... Eh, participe más, o pregúntale cosas, interactúa más con él, porque claramente hay un interés. Entonces, hablale, preguntale, contale. Incluso si no te responde, vos hablale hasta que algo va a pasar. Vaquero, ¿de qué color son tus ojos? Yo los veo café. tengo ni Café. Marroncitos. <risa> Eh, cara Romántica. ¿Ya tiene planes para explicar Power Body Apocalypse? Sí, ya está en los planes, ya está. Eh, vamos a explicar probablemente el sistema, porque después hay muchos hay muchos juegos, digamos, que usan el sistema de otra Pero sí, sí va a estar. ¿La peor pizza que alguna vez comieron? Hay varias, hay varias. Hubo uh, varias pizzas. Creo que muchas veces dependía más de, del de momento. Que la pizza en sí. Eh. Pero no. Creo que sí, o tiene que ser la naná. porque la vez que la probé, yo sabía que estaba mal lo que estaba viendo y sabía que no podía estar. Pero probablemente fue la naná. Pero hubo otras pizzas, digamos, en las que, digamos, estaba seguramente enojado o mal en algún momento y te estaba comiendo pizza porque sí, no, no le estaban ni sintiendo el gusto. Eh. Eh, sigamos. ¿Qué está pasando Vaquero. Son las 8 de la tarde. Están encerrados en una habitación y tienen que jugar una partida de improvisada. Pero solo tienen dados y nada más. ¿Qué sistema usarías? Había uno que se llama. Eh, Tulu Dark. No equivoco, creo que es Tulu Dark. Es un sistema súper fácil que se usa con un D6 nomás. Y la idea es que. Tirás el dado y creo que sale 5 o 6 tenés éxito y para abajo no Y tu personaje tiene un contador, que cuando llega a 6 Cada suceso extraño que le pasa le subís 1 O más 1, no me acuerdo cómo era Pero, esto es por sucesos traumáticos Si no puede entender la realidad que estás a su alrededor o las cosas traumáticas que pasan Va subiendo eso Y eh, Cuando llega a 6 muere O se vuelve loco Ese es un sistema súper fácil que solo requiere un dado eh, sí, algo así. créeme Don Tulu, ¿cuál es mejor? Call of Tulo de 20 o de, 100, o de 100. Hay una... hay una... pedido en la historia de Wizard of the Coast en los que compró el derecho para juegos de rol de otros juegos de rol que no hacían ellos. Entre todos ellos está por ejemplo eh, Leyenda de los Cinco Anillos que era... Eh, Creo, historias del oriente ¿sí? Historias orientales Que agarraron cinco anillos y lo adaptaron al sistema de 20 Y también lo hicieron con la llamada de Tulu Estos juegos no tuvieron Gran repercusión, no les fue bien Para nada, porque los sistemas originales de los juegos Ya eran mucho más queridos por los fans Y la gente que jugaba 3.5 en aquel momento Prefería jugar 3.5 El sistema de Tulu no le hizo para nada Entonces le fue mal, económicamente y a lo que es el sistema, yo realmente prefiero jugar Tulo de 100. Porque me, me, me, adaptar de 20 a todos los sistemas me parece re aburrido. <ríe> me parece súper aburrido. Si estoy jugando a vampiros, quiero jugar a vampiros de verdad. Si estoy jugando a la llamada de Tulo, quiero jugar a la llamada de Tulo. Entonces, para mí, es mucho mejor el sistema original del juego, en este caso de 100, que adaptar algo de 20. veo que hay una discusión sobre la pizza yo, yo me encanta que lo estén haciendo pero yo quiero, quiero aportar mi, mi porción de pizza acá rara vez la discusión de la pizza de nada a algún lado <risa> perdón <risa> sigan sigan sigan <risa> uh, pizza con kiwi wow <risa> Uh, ¿dónde estamos? A ver. ¿De dónde, dónde ¡Ah! Nos quieres. La verdad que sí. Eh, siento muchísimo aprecio por toda la comunidad de, del Discord, de Twitch, de YouTube, que son similares, pero hay, hay personas diferentes de también en Instagram. Eh, no, no, no solo les tengo mucho aprecio, también me lo lo... Lo bienvenido que, que me siento en, en todos estos lugares. Y, y el grupo en general, por ejemplo, cuando aparece Max, o, o cuando le celebran algo a Max, o lo mismo con Luciana o con Bachi, cuando miran, cuando vieron la intro, a todos les encantó la animación, la música, eh, Luciana con los videos de Lore, cuando, cuando veo, digamos, que, que les gusta está Yo súper contento y agradecido. Y sí, tengo muchísimo aprecio por todas... ¡Eh, Cristecas. ¿Cómo estás, Chris? Vamos a contar un poquito. Eh, para toda la gente que llegó recién, en los miércoles del DM responde, respondemos a preguntas. De re están en el chat, las tienen en el chat y yo las leo y vamos respondiendo inventando lo que podemos. Grande, Chris. <ríe> ¿Cómo andan? Gracias por pasar, gracias por el, por el raid. ¿Eh? ¿Dónde estamos? Mientras voy a seguir con la pregunta que estaba. Si tienen alguna pregunta o quieren charlar algo de rol, tírenla por ahí. Gracias por sumarse. Grande cristecas. A ver. Perdí dónde estaba en las preguntas. Ah, hubo una discusión de pizza. Sol en sol, ¿qué opinas? Pobreza voluntaria en Day de 3.5. ¿Qué opinas? ¿Pobreza voluntaria? No sé a qué te referís, pero. Tirámelo por debajo porque. Eh, quiero saber de qué está hablando. Tal vez me estoy perdiendo alguna. alguna tal vez me estoy perdiendo alguna regla de 3.5, sobre todo que son viejas reglas. Viejas, viejas. A ver. Cara romántica, tenemos que hacer la barra de la taberna Pero enfocada en comida, comida para jugar El libro que te regalaron y cosas de comida O te van <risa> Est Están mis planes Usar el, el manual para cocinar Me gusta muchísimo cocinar Pero ahora no tengo una cocina En la que me esté manejándome cómodo Cuando tengo una cocina linda En algún futuro Lo voy a hacer obviamente, porque además tengo unas ganas de cocinar Lo que está ahí Está, está, está. Hay recetas excelentes Ah, ajá... <risa> vieja, vieja, <risa> se dice que juega con dos reglas, <risa> Sí, la regla 3.5... Esto es como uno de esos cachetazos de cuando sí, los 90 y... y, y fue hace 30 años 3.5 es viejo ya, ya 3.5... Tiene... Creo que tiene tantos años como manuales, prácticamente <risa> Uh. <risa> a, ver, a ver, veo un montón de preguntas de comida eh. ¿Cuál? A ver <risa> ¿Dónde está eso? Buenos Aires con mi pizza con kiwi. <risa> eh, acá hay una pregunta que me salté, perdón. ¿Qué tan rotos deberían estar unos los huesos para ya no ser considerados esqueletos? Buah. es una pregunta que eh, requiere una tirada de medicina. Pero eh, imagino que un nigromante hábil puede, digamos, levantar un esqueleto incluso con los huesos rotos. Ahí entra la parte de la magia, ahí ya no hace falta responder preguntas mecánicas sobre, sobre el cuerpo, no, no. Los huesos ahora están unidos con magia, tal vez están separados, pero una luz mística los, los une. Eh, tal, lo, lo que yo pediría, si, si te sirve, es que, que esté completo el esqueleto, no hace falta que esté roto, pero sí completo, que, que tenga eh, las piernas para poder moverse, o, o se va a arrastrar, y o se va a mover más lento. Eh, si no tiene manos, tal vez le va a costar atacar y todo esas Ajá. Ah, sí, lo vi. Tampakuma. Si un jugador quiere usar un personaje que no es una raza jugable, ¿cómo lo adaptás? El primer personaje de mi hermana fue un pato mago, digamos que hice un reskin de aracocra. Eh, esa es exactamente la manera que tenés que hacer las cosas. Lo hiciste muy, muy bien. Eh, me estaba acordando del pato detective de Gravity Falls Me encanta Gravity Falls, si no lo vieron se lo super recomiendo eh, Pero así así como vos hiciste yo, yo haría eso, agarraría algo que ya existe Le cambiaría el nombre y tal vez alguna habilidad En base a, en este caso un pato eh, Que puede llegar a tener y listo De esa manera A ver ahí, Red Velo. Me encantan tus videos de Sétimo Mar, los resumiste, genial Gracias, de hecho eh, Dentro de poco vamos a terminar la serie Porque estamos con las con las Naciones del manual y lo queremos terminar Así que He esperado a ver un par más de Sétimo Mar Me alegro que los hayan visto a, a, Arriba ese sistema de juegos que no es idea. Vamos a cambiar un poco Y expandernos para todos lados Pero aguante de también A ver, a ver Ah, siguen hablando de las pizzas oh, ¿Hasta Fénix tengo que bajar? ¿Dónde está Fénix? Fénix 93.13 Señor Deme, ¿conoce algún sistema con temática post-apocalíptica? Sí eh, Bueno, como mencionamos antes está Bored by the Apocalypse que es un sistema narrativo eh, bien dedicado a, a a hacer cualquier cosa realmente es un sistema muy maleable. eh déjame buscar hay uno que me estoy olvidando el nombre eh no me acuerdo si es de Génesis o Apocalíptico uh, pero está Fallout ¿cómo voy a olvidar Fallout <risa> eh, y ah este era Deadlands Deadlands es un no estoy seguro si es post-apocalíptico, ahora quiero... No. Pero la idea era que eh, es un lugar bueno, medio medio malo, este, además tipo de, del oeste con caubos y... Eh... Bueno, se puede considerar Paranoia como post-apocalíptico, es un juego bastante extraño en comparación. Hay un. Hubo una situación, no sé si es un apocalipsis, pero está ahí. Eh... Hicimos un video de Shotgun Diaries, que es en un apocalipsis zombie. Eh... Esto me trae a que, depende del apocalipsis, ¿no? <ríe> eh, y acá acá estaba el que me había olvidado. Estaba de 20 apocalipsis. <ríe> que creo que es en la misma situación que les expliqué de, de aventuras orientales. y eh, Sigamos, ¿dónde estamos? Bueno, voy a abrir el canal de cocina. ¿no? Ah, hablando de eso, hay otro canal que estábamos pensando crear, que vamos a ver, digamos, que también le va. Es sobre historias de terror en el rol. Y la idea es, no no en el juego en sí, sino en la mesa. Cosas en la que nos cuenten y contemos vivencias malas que tuvimos en la situación. Una mesa de rol. Que es algo, digamos, que siempre... Que siempre tratamos de, de, de buscar la vuelta ¿no? con los consejos y las ayudas y la forma en la que jugamos y demás. Pero también siento que hay mucha gente que tiene todas estas, estas cosas. Y creo que es un buen lugar para compartirlas y tal vez podemos hacer historias de terror de la tabla. Por ejemplo, y hacer esa serie. Vamos a, a verlo. Digamos. La cara romántica. ¿Tienes miedo o emoción por una sexta edición? ¿Lo es posible?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 Gremio vamos a ver el feedback del Lugo en alguna instancia sin que Vaggins tenga que morir. No sé, tampoco sabía que ese era el requisito. <risas> Grande D&D <&D> Latino. <risas> sí, definitivamente. Si sacan una, una, una quinta edición, va a ser. Va, van a estar complicados. Para va, va, va a ser una, una jugada eh, muy difícil de marketing para ellos. Cristekas, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se considere arqueología y no profanación del cadáver de la tía para recuperar esos anillos? Buena pregunta. Y la, la, la respuesta real para esto es... Que creo, si no me equivoco... La, para que algo sea arqueológico tiene que pasar mucho, mucho tiempo. Tipo, un montón de tiempo. Un par de cientos de años. Tres miles. Así que si la tía se murió... Y vos... Esperas una semana, está profanando su tumba. Así que tal vez vas a tener que esperar un par de, de cientos de años para que no te culpen de de, de, de, de, de algún crimen contra la cultura. del lugar <risa> Buena pregunta. <risa> oh, gracias Sol en Sol. Voy a buscar el pdf y, y lo voy a leer. Digamos. Vaquero. Tal vez esto es mucho abuso, pero por casualidad no empezarán otra campaña que me cuesta ponerme al día con la Luren, pero con las que agarro del principio no me cuesta tanto. Tal vez. Hay. Hay planes. Hay. De hecho, hay. Hay. Estamos preparando algo para que haya otra. Otra cosa. Todavía no puedo decir nada, pero lo que sí puedo decir es que hay. hay un plan de acción y se está llevando a cabo algo sobre. Paco, eh, grande. Sí, el pato detective, el pato detective, qué grande. Vaquero, una pregunta. Yo sé que esto se llama literal, me responde, pero quiero saber hasta qué punto está bien que haga preguntas no relacionadas con el rol. A ver, yo no creo que haya ningún problema con cualquier pregunta, voy a tratar de responderlas. leitowe 231 ¿Cómo orientarías una pelea con 6 personajes que son nivel 4? ¿Debería meter muchos enemigos de nivel bajo o un par de nivel alto? O una combinación de ambas para que no se vuelva tedioso. Son seis personajes, ya es un montón. <risa> ya son muchísimos seis personajes para mí. La parte tediosa la vas a tener vos, así que trata de... de, de las, los enemigos que uses, por más que sean, o sea que sean tipo... Mil trasgos, nivel 1. O... Pues, 50 trasgos, nivel 4, por decir algo. ¿no? Esto, los números están mal. O, o mitad y mitad, O lo vas a ir variando. La parte tediosa va a ser principalmente para vos, así que trata de hacerlo divertido. Trata de tener...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 Podés tener tiras de salvación para esa parte. Otro enemigo, qué sé yo, que tira fuego. Y tenés, tenés enemigos tan únicos como los personajes. Adria, ¿en alguno de los manuales extra de vampiros salen más clanes de los que salen en el manual de quinta? ¿Va a haber resúmenes de esos clanes? Sí, hay... No sé si hay otros manuales. Lo que sí hay suplementos. Hay otros manuales. Hay otros manuales. <risa> hay otros manuales, estoy seguro de eso. Y sí, salen. En el último, de hecho, en el último suplemento salieron tres clanes que son Rapnos, Salubri y no me acuerdo cuál es el tercero, pero hay. Eh, esp espero que sí, espero poder, espero llegar a, a hacer más videos de vampiros porque está buenísimo. Y, y la lista, de hecho, de juegos se, se, se, se agranda todavía más, pero no quiero tampoco perder las anteriores. y ¿tienen ¿Tiene planeado streamar partidas de otros sistemas como One Shots? Sí, eso ya lo charlamos. Va a, haber, va a haber partidas de otros juegos. Vaquero, ¿a qué edad conociste el rol? ¿Cómo fue explicar a tu familia lo que es el rol o tal vez ellos ya lo conocían? ¿Tienes hermanos o hermanas o eres hijo único? Nos muestran la silla de nuevo. Bien, el rol lo conocí a los 11 años, nunca lo solté, tengo 32. Sí, 32. <risa> eh, No, no fue para nada difícil explicarle a mi familia. Yo tengo tengo, tengo hermanas y hermanos, somos, somos bastantes, así que... De hecho fue bastante fácil porque siempre juego videojuegos y demás. y tenemos no me equivoco, ahora que recuerdo acuerdo, creo que mi viejo en algún momento mencionó los juegos de rol. No me acuerdo. Eh, pero no fue para nada difícil. ¿Qué hiciste? Nos sentamos en la mesa, tomamos a Susan y tiramos dados inventando que diéramos personajes con espadas. Ah, bueno. <risa> fue, fue por ahí la explicación. Eh, y bueno, si quieren ver las silla ya que estamos, muestro. Esta es la silla que me regaló Bachi. Acá tengo el almohadoncito para la cabeza. Y ahí está el logo. La silla es excelente. Vamos a dejar el almohadón afuera. Ahora sí. A ver. <coughs> Digamos. Dian latino. ¿Cómo se llama el gato? Ella se llama Tabaxi. Y es pícaro. Kirios uh, ¿Cómo puedo modificar una campaña para que En vez de aventureros con poderes sean pilotos De mechas al estilo super robot o real robot O sea Tengen, Topa O Gundam Hay juegos Para jugar mechas, hay un montón De juegos para jugar mechas eh, La parte de la historia Es fácil, para mí es fácil tipo no sé. Viene alguien y te dice Se nos va a acercar una amenaza De otro planeta que va a destruir Todo Necesitamos que hagas algo al respecto. Te podemos ayudar con esto. Te mostrás un robot gigante. Eh, así que... Si no me equivoco... Uy. ¿Cómo se llamaba este juego? Siempre me olvido. Eh. Ay, no se me fue. Era un juego se llamaba mecha algo por el estilo que era para jugar con robots gigantes eh... mech warrior un, un juego viejo que yo conocía que era, era para ir con robots gigantes así que te recomiendo buscarte juegos de rol de mecha eh... y otro nuevo que hay nuevo capaz que es una reedición no lo vi todavía que es eh... hay una serie que sale de poco que se llama eh, tales from the loop o cuentos del ¿allá? Pero ahí hay una parte sobre robots y, y mecas. E Andrés. No me equivoco. Eh, no me... ¿Qué opinas de los personajes Tim Pm? Voy a, voy a buscar. Creo que se refiere a simple. No quiero equivocarme. A ver. Creo que viene de la palabra de simp. Si sí, me estoy equivocando, respondemos por ahí abajo. Eh... Ah, de los personajes simples, jugalos, jugalos y pasala bien Una, una, una buena manera de, de cambiar la forma de jugar es jugar un personaje simple o estereotipo Que vos ya sabés cómo va a reaccionar, entonces te es fácil pensar Pero también lo que tienen estos es que la base es tan sólida Que una vez que vos ya encontraste el, el flow del personaje, ya sabés cómo es Te es fácil modificarlo y darle al campeón tu estilo no vas a conocer a tu personaje desde el principio, en ningún juego. Desde el principio vas a tener pequeñas ideas y vas a tratar de, de, de hacer cosas. Pero, a medida que avanza el juego le vas a encontrar tu estilo. Así que, empezar con algo simple y crearlo, hacerlo complejo es lo que hacemos todos. Así que, por mí, dale. Es una gran idea. Digamos. Perdí. pues oh, ya son las 11. Vaquero emocionado ah, por el manual de la biblioteca, <ríe> sí, están ahí. Okay. Ahora que está bien directo en el chat, ¿cómo puedo conocer a Salazar en persona? <ríe> no lo sé. No, no, no poseo ese conocimiento. <ríe> Vaquero, ¿te atreves a jugar Pathfinder? O aún más, te atreves a dirigir Pathfinder, para mí es un sistema muy pe pesado y denso, pero no sé tu opinión sobre ese sistema. Pathfinder está basado en 3.5, lo, lo jugamos mucho tiempo nosotros, y lo dirigí bastante, pero ya, ya, ya pasó para mí, ya está. Me gustaría probar Pathfinder 2, quiero ver qué tiene, todavía no leí, lo quiero leer desde el año pasado, a ver qué hay, escuché cosas buenas y cosas malas. Pero Pathfinder 1, estoy bien, no. Quinta edición de D&D está bien, a lo sumo será resurgir el dragón. Podría hacer un one shot de cuarta edición. Lo voy a poner en la lista. Abajo. Pero va a estar en la lista. Ahí está lo del personaje simple. <ríe> a mí me contaron que Salazar no duerme. Superaron los 60 seguidores en Twitch. Hey, vamos, gracias. No estaba atento. A ver, a ver si vamos. Hace alguna pregunta más. Ahí vi que Luciana avisó. Bien, se terminaron las preguntas, parece que. Siguen charlando igual. Hoy hay, hoy hay, hoy hay gran... <risa> <risa> gran. Aguante bien, tiene Solo nada más. Robot, gracias Sol en Sol. Sí, está ese juego todavía, No lo vi, pero tiene robots, así que algo se puede hacer con mechas. <risa> Eh, tengo entendido que va por el lado más de, de, de la exploración, pero no estoy, no estoy de todo seguro. <ríe> Qué grande. A ver, a ver. A ver. Dear Debbie: Monstruos Seductores en quinta edición. Es para un setting del infierno de Dante. Tengo monstruos para el círculo de lujuria uh, y no tengo monstruos. Hay un montón de demonios. De hecho están los sucubos y los íncubos. Eh, eh, que creo que te van a venir bien. Si no... no la, la, la parte de la seducción no hace falta que sea algo relacionado al físico también. Puede ser eh, relacionado con la codicia. Con lo que pueden llegar a querer los personajes. Con algo que les pueda llegar a servir. O con algo que quieran hace mucho, mucho tiempo.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 Eh, ¿Algo más? No. Si nos quieren ver jugar, el martes que viene estamos en Twitch. Y creo que eso es todo, ¿no? Los anuncios que hicimos al principio. Cierto que me... Eh, están. Estamos preparando algo para los 7.000 suscriptores en Twitch. Ya estamos muy, muy cerca. Así que... Eh, Va a haber una sorpresa, también estamos preparando para los 10.000 Es un poco más grande y nos falta bueno, nos falta todavía mucho, pero Vamos a llegar El miércoles que viene es el último de me responde de febrero ¡Hey! ¡Qué impas! Para irme a <risa> grande Y en marzo va a haber dos martes Que no va a haber anure. Eh, Así que eso De nuevo, gracias, gracias por pasar Muchísimas gracias por todas las preguntas Y a todas las personas que se quedaron charlando Sobre todo la parte de las pizzas de Kiwi